Queridos padres de familia mi nombre es Michael Sandoval soy ganador de cuatro premios de emprendimiento en Colombia y soy el director de una empresa que tiene un sueño el sueño de esta empresa es formar a 3 millones de niños para que sean prósperos y abundantes en todas las áreas de su vida y para poder lograr este sueño hemos creado varias estrategias una de ellas es poder conectar una hora a la semana padres e hijos con sus sueños porque para nosotros emprender es sacar los sueños adelante por eso me gustaría que te conectaras a este producto increíble que lo que va a hacer es, es darte todas las herramientas para convertirte en el mentor de emprendimiento de tu hijo para que en actividades cotidianas puedas sacar la mejor versión de sí mismo para que puedas tener herramientas para que cuando ocurran dificultades o problemas tú puedas tener la mejor respuesta a esas dificultades para que tu hijo se forme con inteligencia emocional para que tu hijo se informe con inteligencia financiera para que tu hijo se forme con habilidades comunicativas todo esto a través de lo que más le gusta a tu hijo que es un video o una prueba o interacciones a través de internet es decir que en lugar de satanizar la tecnología que la tecnología sea tu ayuda, que entremos a tu casa, que un experto entre a tu casa a través de un computador y te pueda decir más o menos cuál sería la ruta o los retos semanales que tu hijo podría desarrollar para poder ser un gran emprendedor, porque para nosotros emprender es sacar los sueños adelante, imagínate poder apoyar una hora a la semana para que tu hijo saque sus sueños adelante, ese es el futuro y recuerda el futuro es libertad.